en el día de hoy les tengo una sorpresa por el 2018, ustedes saben, nuevo año, nuevas experiencias, nuevas oportunidades, nuevos amores, desamores, de todo. Les tengo que decir lo que va a pasar hoy, creo que me excedí en la broma, pero lo tuve que hacer, va a ser el reto del Windex, ¿de qué se trata? De, no es el reto, es la broma del Windex, ¿de qué se trata de la broma del Windex? Se trata de hacer, hacer creer a las personas que aquí hay Windex, pero no, en realidad hay Gator, gracias a las dos compañías que me están dando publicidad, gracias, gracias. Así que voy a hacer que mi mamá crea que voy a suicidar tomando lo que se llama el maravilloso Windex de Mister Músculos. ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! ¡No! Así que espero que les guste el video, den like y así aquí en la descripción están todas las redes sociales mías, las redes sociales también de GPC porque les que, el mago detrás de la cámara. Así que espero que les guste el video, ustedes saben este de a mí para ustedes. Voy a comenzar el 2018 más fuerte. Siempre me han dicho que hey, hey, hagan más videos, más más cosas, pero no puedo por el estudio. Pero ustedes saben que lo voy a hacer por ustedes, lo voy a hacer por ustedes, por toda la familia que está atrás de la cámara. No lo veis que mi franja, que no la familia, porque siempre porque siempre me están apoyando. Así que si ustedes saben. Espero que les guste y nos vemos ahora. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo hacer lo que se llama la broma de wind. voy a hacer todo relacionado a cómo estás aquí, quitando todos los materiales, quitando todo. Así que vamos a hacerlo. You suck. A esperar. Two hours later. ¿Qué te pasó, amor? No, mamá no, no. Problema, problema ¿Cómo está? Bien ¿Qué sin verla. ¿Cómo la aire? Tengo la aire? ¿Cuándo sirve el por favor? ¿Qué? De esa mujer, está hablando con mi One eternity later. Y, y tú eres hombre, te toca difícil. Sí, y güey, toca matar una familia. Así mismo. Así mismo. Si tú ves que esa pareja que dije, yo, pavo, lo mi, tu padre, tú y yo, eso es una mayoría de la que se divorcian Cuando el hombre se dedica a las mujeres y si te casas con una mujer que no es FEMINISTA Two hours later. Todas esas vainas te van como... que tu papá te diga que sí, que eres lo peor, que es una joya, que eres esto, que eres lo otro que ella, eres un hombre, que si eres un hombre con una vaina tienes que ser todo. reparatón Gracias, la cosa para el pues, como que de eh, la vaina para el que video, para que no sea ¿Tienes Un bracito. Un ¿Cuál es ese? Papel. Hay otro momento. Ya, la hora, la verdad. ¿Qué haces? Uh. ¿Qué haces? ¡Ya, <risas> ya! ¡Te voy! ¡Oh, te lo juro! Martín. O sea, no lo hagas no has... no, nunca no lo no vas a ¡Eh, mía, mía más. ¡Eh, poco invierno eh, eh, eh, eh, ya, ya! eh, eh, eh, ya a ver eh, eh, eh, eh, ya, eh, eh, sabía? eh, eh, eh, sabía eh, eh, eh, eh, eh, eh, No te rías No te rías Ya, ya, ya ¿Tampoco te rías, maricón? No, no te rías Arrastrar, te voy a meter un puñete ¿Dónde se está riendo? ¡No me estoy riendo! ¡Es que prefiero... Prefiero pensar en reírme que... venga, venga. ¡Quítate! No, no, no, no. Son relajo, Frank, te lo María. juro que no es el relajo. Bájalo. Bueno, en este video lo que hice fue la broma de Windex, o sea, la broma del suicidio, demostrarle a alguien que me iba a suicidar. Todo fue cojoso, focoso, divertido, recibí rasgadas, reguños, todo lo que pasó. Bueno, todo es diversión, hermano, porque hoy en día eh, me he dado cuenta que el suicidio está a la orden del día, muchos pelados de mi edad, más más grande, más chico, se han querido quitar la vida porque sienten que no, no tienen un motivo por estar aquí en este mundo, pues, pero hermano, le estoy diciendo algo, la vida es una y tienen que aprovecharla al máximo porque si ustedes no aprovechan cada minuto de su vida, claramente no lo van a disfrutar, si se quedan sentados esperando que todas las bendiciones le lleguen, no le va a llegar, tienen que para sí hacer todo, Nunca nada va a llegar fácil. Siempre tienes que luchar por tus cosas. Y ya también, si sí, tu familia, tu hermano, tu papá, la gente de afuera te dice: no lo hagas, no puedes, no lo lograrás, no te paga nada, no sirve para nada. Hermano, son comentarios, hasta de tu familia son comentarios. Siempre te van a hablar cosas malas. Pero ve qué pasa. Tú tienes que crearte tus propias decisiones. Tú te tienes que hacer tú mismo fuerte. Pues si tú no te haces fuerte, ¿qué pasa? Claramente la gente se va a aprovechar de ti Y va a decir No, no, no, lograrás Y te vas a deprimir Y vas a querer quitarte la vida O vas a querer hacer algo Que después a la larga Te vas a poner a pensar ¿Por qué lo hice? ¿Ok? Así que si necesitas ayuda En todo esto lo que pase Si te sientes deprimido Si sientes ganas de quitarte la vida No lo hagas Y chateamos A mis redes sociales Cualquier cosa Tú chateamos si necesitas ayuda Porque Muchas personas necesitan ayuda Y Aquí pocas personas en Palma se toman esta tarea muy ¿no? serio creo que es una de las primeros es la ayudar a cada persona que necesita ayuda, ¿por qué?, porque además bueno, la vida apagada y un tipo va a ver en las noticias el de muere, no, tiene que gozar tu vida, solo quiero que se apague tu tarea para cuidarte en cualquier momento, o sea bueno, sea malo, sea perfecto, lo que sea, o sea, te ameca tarea, pero yo me, yo soy, franzas a ustedes pero voy a hacer ranking para los que necesiten ayuda así que espero que les haya gustado el vídeo de like su aquí abajo en de la descripción comenten que les ha este vídeo que quieren que haya en el canal porque hago algún cambio repentino de canales ya 2018 es cosas cosa y a veces 2017 así que espero que les haya gustado y un rato para todos ustedes